Continuando con el módulo de rectificación activa PWM, hablemos del rectificador voz y el rectificador Viena, que son puentes de flujo de energía unidireccional. Entonces el puente voz monofásico está compuesto por un rectificador de diodos y un inductor en el lado de continuo y un interruptor unidireccional en la barra de continuo este puente me permite controlar el flujo de corriente por el inductor a través de los estados de conectividad del interruptor es decir yo puedo pasar de BDC o cero en el caso de que opere el interruptor de esa forma puedo controlar la derivada de la corriente por el inductor de esa forma Controlar la corriente sobre él. En el caso del puente trifásico, la configuración es bastante similar. Vamos a tener un puente de diodos trifásico, el inductor, el dispositivo de control o interruptor ideal y un juego de condensadores en el sistema de alterna para evitar cortocircuitos bruscos sobre el sistema de alterna cuando opera el interruptor de la barra de corriente continua. De igual manera, vamos a controlar a través de la conectividad de ese interruptor el flujo de corriente sobre el inductor mediante el control de la derivada. Eso lo podemos ver en el siguiente esquema de control. Dado el error de tensión entre la tensión de la barra que tenemos y la de referencia pasado por un proporcional integral, vamos a tener un error. De corriente. Ese error de corriente se multiplica por el valor absoluto de la tensión para darle una magnitud y una fase con respecto a la tensión y obtenemos la corriente de referencia en el inductor. Una vez medida la corriente del inductor real, se procede a partir de ese error mediante modulación delta o control. BAM-BAM o MOF, a realizar la conectividad o obtener la conectividad del interruptor que opera en la barra de corriente continua, de forma tal de poder seguir una corriente de referencia determinada. El Puente Viena es un rectificador propuesto en 1993 por el profesor Johann Kolar. Consiste en un puente rectificador de tres niveles, 0 más menos BDC medios, con transistores con capacidad de conducción direccional. Quizá la mayor contribución de Kohler o el puente Viena es la posibilidad de tener un interruptor ideal a partir de un transistor direccional, es decir, con control de encendido y apagado en ambos sentidos de circulación de corriente. Se utilizan en fuentes trifásicas con neutro aislado. Vemos la configuración. Nuevamente estamos en presencia de un condensador como elemento capacitivo, en este caso 2, en el lado de continua, y un inductor en el lado de alterna. La operación del dispositivo, que es un interruptor bidireccional, que ya lo habíamos comentado cuando hablamos de controlador ACAC por control de PWM, está compuesto por un puente de diodos, de cuatro diodos, y un IGBT en el centro. Eso me permite controlar entre 0, en el caso que estoy operando, o más menos medios Existe la configuración del rectificador Viena para puentes trifásicos, que es la que vemos a continuación. Donde se presenta el interruptor bidireccional en las tres fases. Fase A, fase B, fase C. El juego de condensadores en la barra de corriente continua. Y los inductores en el lado de alterno. Este puente es unidireccional. Es decir, el flujo de energía siempre va de alterna a continua. Tanto para los tipos box como para los puentes Viena. Gracias por su atención y los invito a ver el último tema que corresponde a este módulo, donde vamos a ver los principios y estrategias de control que se pueden seguir con este tipo de rectificadores. Gracias y los invito nuevamente a continuar con el siguiente tema para finalizar este módulo.